Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller Mira, hoy te presento a Caprichosa Conejita Caprichosa eh, pertenece a la colección de muñecas Caprichosa que tanto está gustando y tan tanta ilusión me hace cada vez que hago una distinta eh, Esta vez ella ha querido tener un poco de notoriedad y ha querido también disfrazarse de conejita para estas fechas que, que se nos aproximan ella ha elegido su ropita y la verdad que con esta carita ¿quién le dice que no mira, lleva unos pololillos en esta ocasión más largos de lo habitual, me gustaban ponerle este, este pololillo difer diferente y lleva un vestidito de capa es el primero que hemos hecho pero vamos a hacer muchos más porque quedan súper súper bonitos y, y bueno pues nada eh, un gorrete como estos gorretes antiguos que se ponían las señoras cuando iban a la playa <risa> De la época de hace ya unos cuantos años Y bueno, pues ella es caprichosa conejita eh, Si quieres ver cómo la ha he hecho, vamos con el vídeo Bien, pues vamos a empezar por la carita eh, Mirad, yo he sacado el patrón de caprichosa La normal, la de siempre Con, con los agujerillos de la regla Ya sabéis que Utilizo mi regla de círculos para hacer las caritas de mis muñecas. Como siempre, es el número 10 el que utilizamos para los ojos. Pero yo he estado jugando con ella. Y mirad, en vez de hacerle la naricilla como la hacemos siempre, pues le he hecho como una especie de triángulo, pero con los, las esquinas un poco redondeadas. Y le he hecho un poquito los ojos como más expresivos. Esta ha sido la, la idea que he tenido para hacerle las la facciones de... Conejita y este ha sido el resultado. Entonces vamos a pintarla, súper súper sencilla. Ya sabéis que a mí las cosas me gustan muy muy sencillitas. Yo lo que he hecho ha sido, veis, he marcado unas líneas para ayudarme a ubicar lo que es toda la zona de, de pintura y ya sabéis que yo lo doblo a la mitad y después lo marco, lo he recortado y lo he puesto así, tal cual. Lo he repasado con el, con el bolígrafo borrable y eso ha sido todo lo que he hecho. Y ahora le voy a dar un color negro al ojito. Esto ya lo vamos a hacer un poco más rápido porque sabemos todas hacer este círculo con cuidado de no salirnos y pintadito en negro. Voy a coger un, un lapicero de pastel, color pastel, en rojo. Y con este le voy a hacer la nariz. La voy a dibujar así. Podéis utilizar pinturas. Yo estoy utilizando pinturas acrílicas. Yo en esta ocasión quiero hacer algo muy sencillo. Y que todas podamos hacerlo. Bien, vamos a coger ahora el lápiz también pastel en color marrón y vamos a hacerle aquí como una especie de puntitos. Y aquí le vamos a hacer la boquita. Ahora vamos a repasar el contorno del corazón. Bueno, del corazón. Parece un corazón porque es rojo, pero es un, un triángulo. Con las esquinas redondeadas y simula un corazón aquí voy a marcar un poquito más ahora voy a coger la pintura blanca y vamos a darle un poquito de color aquí un poquito de luz Vamos a coger estos buriles que ya sabéis que yo utilizo, son los que se utilizan para, para hacer las, las manicuras y aquí le vamos a dar con mucho cuidadito solo una rayita para dar un poquito de, de luz. Vamos a coger nuestro lápiz marrón y le vamos a hacer aquí las cejas. Nada, muy poquito. Ahora con el rotulador permanente en negro le vamos a hacer las pestañas. Vamos a cogernos nuestro colorete y vamos a darle color. Vamos a esperar que vaya secando. Y también lo que voy a esperar luego para quitar todo este, esta pintura, las marcas y todo eso lo quitaremos luego con un rotulador marrón también permanente, le vamos a hacer aquí unas pequeñas pequitas. Y cogemos de nuevo el buril y vamos a hacer los puntos de luz. Y ahora dejamos secar. Vamos a continuar con la ropita de, de Caprichosa Conejita. Mirad, yo ya le he hecho el, el pololillo. Es un poquito más largo que los que hemos hecho hasta ahora. Luego ya veréis por qué. Me apetecía hacerlo de esta forma. Eh, le he puesto un, una gomita y unos, unas cintas abajo en, en la parte baja de la piernecilla. Y ahora vamos a... A ponérselo. El pololillo es como siempre siempre lo hacemos. Sabéis que eso ya lo tenemos más que repetido. Se lo colocamos. Y vamos ahora a atarlo. Mirad, yo quiero que le quede justo en la, en la zona donde hace el puente del pie. veis Aquí, justo ahí es donde yo quiero que le quede. Pues así le ha quedado el polorillo. ¿Veis? Yo quiero este efecto Quiero que le queden los lacitos Bien arriba Y que el pantalón le quede justo Donde hace la forma El, el piececillo Mirad, he cogido Un trocito De 16 centímetros por 8 Esta es la parte de arriba del vestido Lo he cosido por los laterales Y ahora le voy a dar la vuelta Va a llevar nada Muy poquita cosa esto le vamos a dar la vuelta así, vamos a sacar las esquinas. Yo me ayudo de, de mi brocheta, ya sabéis que tiene la punta redondeada para precisamente pues, no, no romperme el tejido. Y esto se lo vamos a colocar así, mirad, de esta forma. tiene que venir muy muy ajustada porque esta va a venir cosida aquí veis esto es lo que tenemos que tener ahora esto no os preocupéis porque cuando lo tengamos cosido se lo subiremos y se lo dejaremos ¿Veis? Así justo que lo tape. Vamos a darle una puntadita. No necesitamos que se note demasiado. Solo con que se nos sujete tendremos suficiente. Mirad. Vamos a meter por dentro el hilo. Estoy utilizando popelín para la parte del vestido. Y algodón para la parte del pololillo. veis solamente con que se nos aguante tendremos suficiente y ahora aquí abajo le vamos a dar un par de puntos veis así nos va a quedar ahora vamos a cogernos el vestido mirad yo el vestido lo que he hecho ha sido ponerle un he sacado una, una capa pero ha pasado una cosa mi tejido que esto ya os lo he comentado muchas veces mi tejido tiene posición las macetitas que tiene esta, este tejido van a todas mirando hacia arriba entonces no he podido hacer toda la capa completa a mí me hubiese gustado eh, haber hecho todo el círculo completo si vuestra, vuestro tejido no tiene dirección eh, los, el estampado que hayáis elegido os recomiendo que lo hagáis así porque no llevará ninguna costura y quedará perfecto pero ya os digo, en mi caso mirad, este es mi tejido ¿veis? ¿veis? lleva todas las macetas de abajo para arriba alguna lleva hacia abajo pero la mayoría el dibujo manda hacia arriba al tener eh, la capa si yo lo hubiese cortado como yo quería me hubiese quedado una parte mirando así y la otra parte a la inversa hubiese quedado en esta posición algo horrorosamente feo entonces si vuestro Vuestro tejido no tiene, por ejemplo, como hubiese sido si hubiese elegido el color este de cuadritos, pues hubiese hecho la capa completa. Como no ha sido así, he tenido que hacerle una costura, ¿veis? He tenido que coserle una costura al medio para que me salga la capa completa. Pero vamos, la idea es esta. Y lo único que he hecho ha sido darle un pespunte finito y ponerle una puntilla también muy finita. Esto eh, solo es poner el patrón encima se marca y se cose las medidas os las voy a dejar exactamente las que son y ahora así tal y como lo tenemos lo vamos a poner sobre caprichosa conejita voy a tengo que tener la precaución de ponerle las costuras en los laterales vamos a cogernos hilo del resistente de, del que utilizamos para coser las muñecas porque le voy a estirar y ahora lo que vamos a hacer va a ser cogernos aquí un, un punto envuelto así de esta forma ya os digo que me hubiese gustado haberlo hecho todo de una vez pero para la próxima muñeca voy a elegir un tejido que no tenga dirección el estampado y lo vamos a hacer completo porque me apetece mucho hacerlo. Quedan súper bonitos este tipo de vestidos. Sin ninguna costura. Son muy sencillos y muy rápidos de hacer. Y quedan súper bonitos en las muñecas. Mirad, vamos a ponerle medio medio. Porque en mi caso ya, ya sabemos lo que ha pasado. Y se lo vamos a poner justo debajo del pecho. No en la cintura, sino debajo del pecho. Yo calculo más o menos... Como un centímetro y medio aproximadamente, y ahora con este hilo que tengo resistente, lo que voy a hacer va a ser tensarlo y ahora lo voy a coser, entonces me voy a venir de este un lateral y voy a ir dejando mi espacio, ya os digo, como un centímetro y medio más o menos lo vamos a coser y también haremos este, este modelo de vestido lo vamos a hacer de kitipon porque os gusta muchísimo la ropita que voy haciendo para cambiarla a las muñequitas seguiré haciéndolas pero en esta ocasión eh, voy un poco justa de tiempo y, y además es que esta, esta caprichosa conejita no la voy a cambiar de, de ropa porque la carita ya la lleva pintada de otro color distinto y entonces, bueno, pues me parece que así es un poco más, más rápida de hacer. Bien, pues ya aquí voy a dar un nudo y voy a rematar. Mirad, qué cosa más mona de vestidito. ¿Veis? Por eso yo quería que quedase un poquito al aire el, el pololillo de abajo. Ahora vamos a hacer las mangas. Mirad, yo tengo aquí, ya las tengo cosidas. Y vamos a hacer lo que hacemos muchas veces. Vamos a hacerle un ricito en la parte de, de arriba de la manguita y le vamos a hacer con eso el vuelo. Recordad que no se recorta la parte de arriba, la dejamos para que quede un poquito más armada la manguita y vamos ahora a darle la vuelta. La vamos a poner dentro del de bracito, ¿veis? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacerle su vuelo, ¿veis? De esta forma. Y esta se la vamos a pegar... A la parte de arriba. Fijaros cómo cambia el vestido. Es una preciosidad. Antes voy a, a decorar el vestidillo. Veréis. Vamos a coger unos lazos. Yo me voy a coger un lazo blanco. Tengo aquí un verde súper, súper fuerte. Mirad, con este verde que no tiene nada que ver con este. Vamos a hacerle. Un mezcladillo Vamos a cogernos un blanco De este tipo de, de lazo Pues por ejemplo Vamos a coger un buen trozo Y ahora vamos a mezclarlo con este A mí me encanta jugar así me gusta muchísimo mezclar los colorines y hacerlo de esta forma. Se consiguen unos tonos súper bonitos. Bueno, pues vamos a coger más o menos la misma cantidad. Y vamos a coger aquí. Vamos a ayudar de... Un alfilercillo que vamos a poner en este lado de aquí. Solo mientras anudamos. Así. Ahora lo vamos a traer hacia aquí delante. Y aquí en un lateral le vamos a hacer una buena lazada. Vamos a hacerle un nudo así y ahora ya así le hacemos una lazada bonita cogiendo las dos los dos colores Ahora sí, que nos tenía cogidos los dos juntos. Y ahora estiro de este y de este. Bueno, pues mirad, así nos queda. Ahora vamos a coser las mangas. Vamos a unirlo aquí, a la parte de arriba. Le vamos a dar un par de puntos. vamos a hacer igual aquí abajo La vamos a poner así cortita para que sea más mona voy a coger aquí un punto voy a pasar por el otro lado voy a entrar otra vez por aquí Y ahora voy a cerrar aquí. Vamos a hacer igual con la otra manga. Ahora vamos a coser los bracitos al vestido. Vamos a coser los brazos. Vamos a cogernos desde aquí. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a dejar aquí este trocito de hebra. Vamos a coger el bracito y vamos a pasar cogiendo todo. Volvemos a cruzar por aquí. pasamos por aquí y ahora vamos a anudar vamos a coger los dos cabos y vamos a apretar con fuerza Vamos a hacer un nudo Vamos a pasarlo por abajo del brazo Y vamos a notar arriba Y ahora ya escondemos estos hilos. Pues mira, así nos está quedando. Vamos a cogernos un, un lacito blanco. Y vamos a hacer aquí una lazada. Bueno, pues mirad, así nos está quedando. A mí la verdad es que me gusta mucho. Voy a quitar aquí este hilito. Bien, pues ya la tenemos preparada. Mirad, vamos a hacer ahora las orejas. Yo he sacado este molde. ¿Veis? Lo he puesto sobre tejido doble y lo he hecho dos veces. Voy a quitarle el, el bolígrafo. Voy a recortarlo y le voy a dar la vuelta. Bueno, yo ya le he puesto la cabecita y se la he puesto con la técnica del bolsillo. Para que así también tenga movimiento. ¿Veis? He cosido, he dado la vuelta y he planchado las orejillas. Y ahora se las vamos a colocar. Vamos a buscar más o menos el centro y un poquito hacia atrás. Y vamos a coserlas, yo lo voy a hacer con, con hilo de del que utilizo para muñecas, porque voy a darle unos cuantos puntos con un punto de ojal para hacerlo más fuerte. súper bonita vamos a hacerle ya como detalle final vamos a hacer el gorrete bien pues este es el, el gorrete mirad eh, se pone en tejido doble una vez en bueno yo lo he hecho reversible he utilizado las dos telas del vestido de, de caprichosa conejita y con estos dos tonos he hecho el gorrete para que también sea reversible. Entonces ponemos derecho con derecho y marcamos el patrón. Cosemos todo el contorno y dejamos un trocito abierto para dar la vuelta. Ya lo tenía hecho pero se me olvidó pasarlo en vídeo. Por lo tanto vamos a volverlo a hacer y ya está que a veces me pongo a hacer las cosas y me olvido que está la cámara o que no está <ríe> voy un poco a mi aire bueno pues ponemos todo todo el gorrete así de esta forma y ahora vamos a meter este trocito dentro yo le voy a dar una puntadita a mano con una puntada escondida y lo voy a cerrar lo que voy a hacer va a ser, no lo voy a planchar ¿eh? porque quiero que le dé más volumen. Mirad, eh, a dos centímetros y con un bolígrafo borrable voy a utilizar la regla. Mirad, vamos a cogernos. Vamos así. Vamos a ir marcando de esta forma. Dos centímetros y medio y medio centímetro. Dos centímetros y medio y medio. Por esta parte va a ir el, el carril de, de nuestra gomita. Porque dentro va a llevar una goma. Es un gorrete como aquellos que llevaban... Las bañistas antiguamente Que a mí me gustan mucho Porque son muy sencillitos Pero son muy monos Vamos a hacer una marca Bueno, pues ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por la parte de fuera y un pespunte por la parte de dentro. Y vamos a dejar un trocito abierto en la parte de abajo, por ejemplo. Dejamos un poquito abierto para meter lo que es la goma. Y esto lo voy a dejar un poquito más redondito. Voy a la máquina de coser, paso este pespunte y cierro también la parte que tengo abierta. Y ahora ya vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya le estoy dando aquí esta puntadita para cerrar el gorrete. Primero tenemos que meter la goma y luego cerramos la parte que dejamos abierta por el, por el borde de, del sombrero exterior. Y ya tendremos terminado este gorrito. ¿Veis? Primero se mete la goma y luego ya se cierra la parte de fuera Mirad qué mono. Es una monada. Vamos a probárselo. A ver cómo le queda. Pues mirad. Le queda súper, súper, súper gracioso. Yo creo que le voy a la voy a dejar así. Voy a ponerle bien todo este vuelo y creo que lo voy a dejar así o así me gusta más así de esta forma vamos a dejar el gorrete puesto y que quede bastante regordetillo de la parte de atrás ya es que es una monada bueno, pues tampoco sé si solo voy a pegar con silicona. porque La verdad es que le queda súper, súper gracioso. Bueno, yo creo que la voy a dejar así. Le voy a poner un poquito de relleno. No mucho porque es pequeñita. Pero le queda mejor. Y le voy a poner un poquito de silicona. Pues mira he decidido que le voy a poner unas mariquitas. Y rompemos un poco tanto verde. Estas las compré en un bazar. Y las tengo de diferente tamaño. La verdad es que son súper bonitas. Y dan mucho juego. Hoy se la vamos a poner a, a Caprichosa Coneja. Le vamos a poner un poquito de... De silicona solo para mantenerle el gorrete Le vamos a poner solo un par de puntitos Aquí en esta zona a dar un toque estas ya vienen autoadhesivas no necesitamos fijarla con pegamentos se mantienen solas y aquí Bueno, pues así nos ha quedado. A mí me parece que ha quedado muy, muy bonita. Bueno, pues así nos ha quedado nuestra caprichosa conejita. La verdad es que es una monada. A mí me gusta mucho cómo ha quedado. Me parece muy, muy simpática, muy graciosa. Pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like y...